Hey hey, bienvenidos a Kaboom ¿Sabías que existe un pez que predice desastres? Específicamente sismos Y por extraño que parezca, estas últimas semanas ha cobrado fuerza este gran mito Acompáñame a descubrir un poco más de este extraño pez llamado pez remo Sin más que decir, comencemos Hace algún tiempo este pez se hizo popular, pero no fue por su forma alargada o por su peculiar mezcla de colores, sino más que todo porque se convirtió en un símbolo de mal augurio. Se cree que este pez puede predecir terremotos y tsunamis, ya que se ha visto en las costas de algunos países antes de un sismo. El caso más conocido fue en el terremoto de Fukushima en el año 2011 ya que unos meses antes se vieron por lo menos 12 peces en las costas de Japón. Este fue uno de los terremotos más fuertes del mundo, con una magnitud de 9.1 en la escala de Richter, siendo el más fuerte que ha sacudido Japón y el cuarto terremoto más potente a nivel mundial en los últimos 500 años. Como sabrás la cultura oriental está llena de mitos y leyendas, algunas superan a la ficción por mucho y se convierten en realidad y es por eso que se vuelven muy populares, una de las creencias de la mitología japonesa es que existe una serpiente marina llamada namazu que vive debajo de la isla de japón y que al salir de su guarida genera grandes terremotos, es entonces quizá que por su similitud física se dice de que el pez remo anuncia lo que está por venir. Y es por eso que en Japón se le conoce como Ryugu no Tsukai, que significa mensajero del palacio del dios del mar. Un hecho es que los peces remo no se dejan ver muy fácilmente, ya que viven a unos 900 metros bajo el nivel del mar. Y aunque hay personas que toman eso como un simple mito, la realidad es que los peces sí nos podrían estar prediciendo los movimientos bajo la tierra ya que al ir a la superficie nos podrían estar advirtiendo de que algo extraño está sucediendo en las profundidades del mar debido a que su hábitat se encuentra en el centro marítimo porque suelen consumir mucho plancton y calamares y ambos los pueden encontrar desde los 200 metros hasta los 1300 metros de profundidad en otras palabras es muy extraño que suban a la superficie y mucho menos que puedan ser pescados parte de la creencia japonesa es que entre más peces sean vistos por la superficie mayor será el desastre sísmico ya sea en tierra o en mar tal como pasó en el año 2011 y hace unas semanas en la isla de Cozumel en Quintana Roo México uno de estos largos animales fue visto por marineros del lugar Dicen que el pez estaba simplemente flotando en el agua, y los testigos mencionaron de que solo lo sacaron del agua para tomar fotos y videos de esta especie. Y el 23 de junio del 2020, un sismo de 7.5 grados sacudió varios estados de México. Realmente es algo muy difícil de creer, pero ¿qué piensas tú? ¿Será casualidad que este largo y extraño pez aparezca días antes de los terremotos? ¿Será que realmente nos anuncian acontecimientos naturales inevitables? Quiero saber qué piensas al respecto, por favor déjamelo acá abajo en los comentarios y déjame tu like si quieres más videos de mitos. Mira eso raza. Desremos, orfe <tose> <tose>